Bueno gente, les quiero dar las gracias, ¿saben por qué? Porque la primera historia mía en Lemur, la aquella que se titula Y eran viejos, eh, rompió todo, la, la verdad que fue impresionante me, me comentaron que está dentro de las 15 historias más leídas y ahora volví con otra, volví con otra que se titula El regalo no se lo pierdan, bájense la aplicación, no pesa, es muy fácil de bajar Después compártanla, sé que el nuevo cuento les va a encantar, porque tienen todo lo que ustedes como lectores de cuentos de terror les gusta que tengan. Así que los espero en esa historia, el regalo. Y bueno, ya saben, si les gusta esta novedad, porque realmente en esto somos pioneros, ¿eh? este es un género nuevo, no tiene nada que ver con el cuento, eh, es algo muy distinto, pruébenlo y van a ver. Y si les gusta la propuesta, compártanla. Le mando un abrazo desde acá, desde el taller de corte y corrección, la seguimos con todo, con lémur, hasta pronto.